al módulo de la máquina de inducción bifásica y monofásica. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de esta serie de videos, analizaremos y discutiremos un poco sobre la operación de la máquina de inducción en sus dos configuraciones, tanto bifásica como monofásica. Para esto, vamos a dividir este módulo en cuatro temas. En el primero veremos los aspectos generales. En el segundo hablaremos propiamente dicho de la máquina bifásica, su modelación. En el tercer tema hablaremos del modelo y las características de operación de la máquina de inducción monofásica. Y finalizaremos el módulo estudiando en el cuarto tema el arranque de la máquina monofásica, es decir, cómo el condensador necesario para poder realizar el proceso de arranque de este convertidor electromecánico. Entonces, sin más, comencemos con el primer tema, que son los aspectos generales. Entonces, el sector industrial y comercial, al igual que el residencial, utiliza una gran variedad de máquinas de inducción monofásicas. Estas máquinas van desde el rango de las fracciones de kilovatios ...hasta un máximo de 2 kilovatios. Accionan desde los electrodomésticos, las bombas de agua, los ventiladores, los extractores... ...los compresores, los aires acondicionados, las cadenas de montaje y el transporte de materias primas, entre otras. Aun cuando se le denominan máquinas monofásicas, este nombre se refiere más a la fuente de alimentación que a su forma de conexión o constitución física, porque su estructura interna debe poseer al menos dos fases para producir par eléctrico. Recuerden que el principio básico de las máquinas eléctricas es que se requieren para obtener par promedio diferente de cero dos flujos magnéticos desfasados en tiempo y espacio. Una máquina monofásica produce un campo magnético pulsante cuando se excita con corriente alterna en su devanado. Un campo magnético pulsante se puede descomponer como dos campos magnéticos rotatorios, uno de secuencia positiva y el otro de secuencia negativa, de diferente magnitud, es decir, como dos campos magnéticos, uno girando en el sentido de las agujas del reloj, mientras que el otro giran en contra de las agujas del reloj. Si hablamos de una máquina bifásica, esta debería estar constituida por dos devanados desfasados a 180 grados, pero estos dos devanados al estar a 180 grados estarían colineales en el mismo eje magnético. Por tanto, cuando se les inyectan corrientes a estas dos bobinas, producen un campo magnético pulsante por puesto que ambas bobinas generan el campo magnético sobre el mismo eje magnético. En cambio, cuando hablamos de una máquina tetrafásica o de cuatro fases, es un caso más peculiar e interesante, porque posee cuatro fases desfasadas espacialmente 90 grados una de otra. Es decir que cada par de bobinas se encuentran sobre el mismo eje y son colineales. Un juego de corrientes balanceadas, desfasadas en el tiempo, 90 grados, va a producir sobre esta máquina un campo magnético rotatorio debido a las dos contribuciones de los dos ejes magnéticos. Generalmente en las máquinas tetrafásicas, las bobinas que son colineales, en este caso la A y la C y la B y D, se conectan en serie, ya que producen flujo sobre el mismo eje magnético. En definitiva, entonces una máquina tetrafásica solamente posee dos grados de libertad, y esos dos grados de libertad, son ortogonales entre sí, es decir, pueden describir cualquier punto en el espacio. La máquina bifásica convencional es una máquina tetrafásica donde las bobinas colineales, es decir, A y C y B y D, se conectan en serie una con la otra, es decir, la A y la C en serie y la B y la D en serie. La máquina bifásica desarrolla a a desarrollada a partir de una máquina tetrafásica funciona en régimen equilibrado igual que una máquina trifásica convencional. Recordemos que para reducir el número de ecuaciones de la máquina trifásica convencional, nosotros aplicamos la transformación de Clark, que no es más que pasar del sistema trifásico de vectores directores a dos ejes ortogonales, alfa y beta, en este caso, la transformación se está haciendo físicamente en la construcción de la máquina al colocar las bobinas cada una a 90 grados una de la otra. En la práctica, es frecuente operar las máquinas bifásicas o tetrafásicas de degradadas, es su verdadero nombre, como máquinas monofásicas debido a que se alimentan de una sola fuente y el desfasaje en el tiempo necesario entre las bobinas de los dos ejes colineales se realiza a través de la inclusión de un elemento adicional, bien sea un inductor o bien sea un capacitor. Entonces con esto damos por concluido el primer tema, en donde vimos los aspectos generales de la máquina monofásica y de la máquina bifásica, Entendimos que la máquina bifásica que conocemos actualmente no es más que una máquina de cuatro fases o tetrafásica en donde los devanados colineales se conectan en serie. Y esta en régimen permanente produce las mismas prestaciones que la máquina trifásica equivalente. Los invito a continuar con el siguiente tema que es la modelación de la máquina bifásica Propiamente. Gracias por su atención.